Pregunta número 17. Pregunta número 17. ¿Cuáles modificaciones usted introduciría a la ley de seguridad social? Vamos a... Iniciamos, Heriberto Magallanes. Heriberto Magallanes. Adelante. Sí. Mira que resulta que ese es uno de los de planteamientos, una modificación a la ley de salud, conjuntamente con la, con una modificación a la ley de seguridad social en la cual eh, se, re, eh, vamos a en la cual recomendamos y pretendemos implementar e eh, introducir la iniciativa de que la de un, de un código de salud el código dominicano de salud donde, donde donde recojamos todas esas leyes de, tanto de salud como, de, como, que tengan que ver, como que las que tienen que ver con la seguridad social y hacer una ley una ley malco so, solo para, para eh, una ley malco que regule todo el sistema de salud y seguridad social de, de, de, nuestro, de nuestro país mira las la coberturas en salud es un tema que nosotros tenemos que revisar. Tenemos que revisar y tenemos que modificar. Son Las la, la modificaciones que introduciría es el aumento en la cobertura de salud. El aumento en la cobertura de salud, también el, la cobertura a nivel de, de pacientes cuando los pacientes están en, en estado crítico resulta muy preocupante que estos pacientes se les termina la cobertura y el paciente hay que enviarlo a un hospital hay que modificar hay que crear una ley para un procedimiento que el estado cubra, eso siga cubriendo esos gastos pero en el mismo, en el mismo centro privado gracias candidato Joan Fernández miren lo primero que yo eh, abogaría es porque el Senado de la República eh, se aboque a eh, aprobar el, la, el 30% a la, de, las, de las AFP a los trabajadores dominicanos. ¿Por qué? Porque en tiempos de crisis yo entiendo que aquellas personas que han ahorrado toda su vida laboral para un retiro o no, puedan tener la, la, la capacidad... O la, la opción de eh, estar de entrar a, a, a disfrutar de ese dinero que es suyo. Porque como, como ustedes saben, las cuentas eh, la, la, el sistema de seguridad social está basado en cuentas de capitalización eh, personal, individual. Entonces yo la primera la primera modificación por la que propugnaría es la que está actualmente en el Congreso Nacional en manos ahora de los senadores excelente hay un minuto de réplica si lo quieren utilizar ah bueno perdón Olmedo continuamos con Olmedo mira la ley de seguridad social es la ley más importante yo diría allá en el Congreso se habla de que de que en el país no se han hecho cinco leyes después de la formación de la República Dominicana tan importante, porque eso involucra el bienestar de todos los ciudadanos. Recordemos nosotros, y principalmente aquí en San Francisco, en la provincia de Duarte, que tenemos tantos ciudadanos viviendo en Estados Unidos y en Europa y en países eh, organizados, verdad, países eh, de primer mundo, pero más que de primer mundo, países ya con una seguridad social estable, de que nosotros nos preguntábamos que, nos preguntábamos que las personas pasaban, por ejemplo, en el sector privado, 30 años, 40 años trabajando y no tenían la forma de tener una, una, una pensión digna, como toda parte del mundo existe, en los países organizados. Se creó la ley de seguridad social. Esa ley la misma ley indica claramente que, que hay que revisarla periódicamente. Esa ley hay que revisarla. Pero eso, la tarea fundamental y responsabilidad de esa ley corresponde al gobierno de turno. Y ahí es que nosotros entendemos que el PLD, y lo digo eh, eh, con mucha tristeza en el aspecto de que debió aprovechar la mayoría que tiene en el Congreso Nacional y hacer las modificaciones del lugar porque sabemos que esa ley tiene muchas debilidades, pero ellos que la han aplicado y el mismo consejo que tenemos son los que están más llamados a buscar las lagunas. Hay posiciones que nosotros tenemos con respecto a esa ley. Por ejemplo, los beneficios de la FP. Los beneficios de la FP todos entendemos que deben ser evaluados porque se entiende que están de manera excesiva. También lo que hacen la, la aseguradora, la RS, Gracias. la RS que realmente. Hay que Gracias. El sistema de salud hay que modificarlo Gracias Olmedo Tenemos un minuto de réplica Si lo sí. quieren utilizar sí, Iniciamos con Heriberto Magallanes Adelante Mira eh, Yo en, en principio Tengo algunas diferencias Con el hermano Olmedo Ya que Los legisladores Están para eh, es una prerrogativa del legislador introducir iniciativas. Y esa ley, esa, esa ley de seguridad social es cierto, ya es necesario eh, revisarla, pero es responsabilidad, puede ser, tiene la responsabilidad del gobierno, pero también la tiene el Congreso de la República, los legisladores, para, para someter... Eh, las modificaciones Tendente a eh, Las modificaciones necesarias A esa ley y actualizarla Ya es una ley que tiene 19 años De, de, de, de Promulgada Gracias, gracias Heriberto ¿Alguien más va a utilizar el minuto de réplica? Sí, o mira no lo, lo que pasa es que yo lo digo Sobre la base de la experiencia que tengo Legislativa Es una ley país Es una ley que ningún diputado, y lo digo honestamente, ningún diputado personalmente, incluso... Miren, esa ley que se aprobó ahora los fondos del 30%, que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados... Yo le pronostico a ustedes, y, y el doctor se va a, todos vamos a dar cuenta, que va a morir en el Senado de la República. Eso ustedes lo pueden pronosticar, yo lo pronostico de aquí. Se va a morir en el Senado de la República. Porque realmente es una ley que requiere de consenso... Y el consenso son los diferentes actores, los partidos políticos que están representados, y en este caso el PLD que tiene mayoría en el Congreso Nacional. Gracias.